Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Ideas y Arte con Betina. Espero se encuentren súper bien el día de hoy. En este video les voy a enseñar a reciclar esta cajita donde vienen acá los papabocas. Pero ustedes pueden utilizar la cajita que tengan a la mano. La voy a personalizar de amor. Resulta que acá en Colombia en el mes de septiembre se celebra el Día del Amor y la Amistad. Es por eso que voy a estar subiendo a partir de mañana videos de amor y de amistad la cajita quedaría así en esta parte interior lo que hice fue pegar dos imágenes animadas de Sea me encantan estas imágenes de Sea, claro está que en Google también hay muchísimas imágenes animadas, hermosas, que pueden escoger la que quieran pero también pueden utilizar fotos de la pareja que queda también muy bonito y muy original en esta parte pegué te amo y en esta parte también copien te amo. pero pueden escribir la frase que deseen o escribir un mensaje. Y en esta parte interior van a colocar lo que es el contenido que puede ser chocolate, es el regalo que deseen. No siendo más, vamos entonces a dar de materiales con el paso a paso. bueno como les dije yo voy a estar utilizando esta cajita donde vienen los tapabocas pero pueden utilizar la que deseen voy a utilizar estas carpetas para forrarla pero pueden utilizar papel craft que es mejor voy a abrir a cortar esta parte van a ir haciendo los pasos que yo voy haciendo acá ya corté las partes de mi cajita voy a aplicar ahora silicona líquida para pegar esta parte acá en la base, acá corté otra parte igual a esta base, solo que medí un centímetro en los cuatro lados. Y voy a repasar con lapicero sin tinta para poder doblar, porque como les dije, yo utilicé carpetas, no tenía papel craft. Pero es mejor con papel craft, se hace más fácil. Voy a hacer estos quiebres. Y voy a cortar estos lados. Ahora voy a tomar la caja y le voy a aplicar silicona líquida. Igual en esta parte inferior y voy a pegar así. Lo van a, lo van a hacer así. Ahora voy a pegar esta parte que le aumenté un centímetro. y voy a pegar acá en esta lita voy a aplicar silicona líquida en esta parte también porque como pueden observar también aumenté un centímetro en esta parte corte otra parte igual voy a aplicar de nuevo silicona líquida a mí me gusta silicona líquida porque no quedan arrugas, se las recomiendo. Y voy a pegar así. Me quedaría así. Acá lo que hice fue cortar una tira del mismo tamaño de los lados de la cajita para pegar así. Y me quedo así la cajita en esta parte por petición de una amiga voy a añadir esta tirita que mide dos centímetros y tras una línea por la mitad para poder doblar pero este paso como les escribí no hay necesidad de hacerlo porque a mí personalmente no me gustó solo que ella me pidió que lo hiciera así voy a redondear esta parte y me quedaría así ahora voy a empezar ya a decorar la cajita voy a aplicar silicona líquida en esta parte y voy a pegar esta tirita negra ahí les dejé la medida sería para decorar la cajita miren tengo que pegar acá esta parte también y ahora voy a pegar en la parte interior Tengo que cortar para poder abrir esta tapita y ya seguimos pegando así. Acá en esta parte no le pegué. Y lo que hice acá va a cortar la tirita del mismo centímetro y la doble en la mitad para pegar acá. Ahora voy a decorar con estas dos imágenes animadas. Sea a la medida de la cartulina y vamos a pegar voy a aplicar silicona líquida en esta parte solo en la mitad que sería para pegar así solo esta partecita o también lo pueden pueden pegarla como ustedes deseen La pueden pegar del todo si desean pero a mí me gustó más así acabo de utilizar recortes de foamy acá es estas florecitas entonces foamy, papel, cartulina, lo que tengan pueden utilizar para cortar estas figuritas, corté bolitas, que sería para pegar acá. Voy utilizar ahora FOMI escarchado con brillo. Esto es opcional para escribir te amo. Pero me pareció que este color pues no, no favoreció para la decoración de la cajita porque. Cuando le pego todos los colores no se no se ve bien y el te amo debe quedar que resalte más. Me gustaría como un color amarillo o otro color como un fucsia. No sé. Van mirando qué color. Acá ya recorté las letras. Lo que hice fue decorarlas con goma de bascarchado y este rosado. Corté tiritas. Voy a pegar ahora estas dos letras. y para decorar voy a aplicar silicona líquida y voy a pegar las tiritas acá cuando las pegué las recortan así y ya sería pegar en este lado como ven no resalta mucho estas letras por el color que en que las recorté y ya lo que voy a hacer es pegar así todas las, las figuritas que corté para decorar esta parte me parece que es una cajita que es muy fácil de hacer y se hace rapidísimo y vamos a pegar en toda esta parte nos quedaría así acá lo que hice fue hacer como un trébol y ya pegué todo esto que nos quede bien tupidito en los corazoncitos voy a escribir mensajes como se acerca el día del amor y la amistad entonces nos quedaría así y en esta parte voy a escribir este mensaje que esta felicidad de estar juntos no se acabe nunca y voy a repasar nunca para que se vea más Ahora en esta parte, como les dije, repetí esta esta frase o, o palabra, te amo Pero pueden escribir lo que deseen o un mensaje Voy a repasar para que se vea más gruesa la letra de estos lados Voy a hacer unos corazoncitos y acá están líneas y punticos En esta parte voy a colocar papel seda picado y en esta parte que no haya necesidad de hacerla voy a hacer unos corazoncitos por petición de mi amiguita como les dije voy a cerrar para decorar la parte superior voy a escribir acá también un mensaje aquí dentro hay un montón de amor y voy a empezar a hacer decoraciones, bueno esta cajita ya la quiso así que se la decorara con muchas cositas pero me parece que queda como muy saturada ya ustedes escogen la figurita que más les guste y la decoran o dejan solamente eh, el mensaje que me parece que también queda muy bien estas son figuritas muy fáciles de hacer y por último voy a delinear el mensaje para los que no les gusta mucho la decoración pueden hacer el mensaje y delinearlo y también queda súper bueno amigos, acá ya terminé la cajita, me parece que queda muy bonita por hoy hemos terminado espero que les haya gustado la cajita si es así regálame un like Comparte el video con tus amigos que la verdad me ayudaría muchísimo. Y si no te has suscrito a mi canal, espero que lo hagas. Hasta la próxima.